Hola, buenos días. Soy Carmen sainte y esto es Life Motivation Live. Uh, sí, hice este vídeos para aquellos que me siguen en mis manga coaching que ahora pasó a llamarse Life Motivation Live. ¿Por qué? Porque quería que tuviera un nombre muy específico que realmente dejara muy claro lo que yo hago, que es motivar a las personas en directo. Es la motivación de la vida en directo, diariamente, para que tú te sientas motivada. Eh, he dicho dos, eh, tres. Pues porque me pareció que era mucho más internacional el nombre y que realmente eh, era importante que tuviera un nombre muy específico que no se pudiera con mis mangue, porque también tengo lo que es una firma de, de, de bolsos y tengo una página dedicada a lo que es al mundo de la belleza, ¿de acuerdo? Y eso, por eso quería cambiar de nombre y creo que se me ha aceptado me, me costó mucho, tuve que pensar mucho para salir a esta conclusión de que me gusta mucho la motivación de la vida en directo, ¿vale? que es lo que yo hago. Eh, este vídeo aparte también es para deciros, por favor, que ya podéis descargar en Google Play y en Amazon mi libro auto uh, automatización, mi diario de autoreflexión, Libera tu mente, en inglés Free Your Mind, que os va a encantar, que es un libro que os va a ayudar a empoderaros y a daros las herramientas pues, para que podáis conseguir esos sueños y deciros que también a la que yo me motivo, que la página va a seguir en WhatsApp, también um, ayudo, uh, me, ayudáis a vos, me ayudáis vosotros a motivarme, ¿vale? Me hago un cuto coaxi, que también lo necesito. Y qué más quería deciros, Así que gané un premio, que yo creo que este vídeo ya tendrá, un premio aquí en Malabo, en Guinea Ecuatorial, que es el premio eh, especial de Raquel love de Letras Femeninas, ¿vale? Y cuando ya me den el libro ya lo sacaré para que veáis mi relato, que es un balcón en embajadores, que os lo subiré para que podáis leerlo porque es un relato muy bonito y muy entrañable, sobre todo para las mujeres, ¿vale? Y nada más. Y, ah, sí, por favor, mira más, también que ya está mi libro, mi thriller, mi primer thriller, estoy súper contenta eh, de Carter, es la inspectora Carter, Un Verano de Sudar y Muerte, que es las, es las aventuras de la inspectora británica en Madrid. En persecución de un asesino en serie. ¡Wow! Todas esas, esas emociones por las calles de Madrid, ¿vale? Así que disfrutar de él. ¿Sabéis? Pues encuentro mis libros en Amazon y en Google Play y en Gunrad, ¿vale? Ahí están todos mis libros. De descargarlo y disfrutar de, de todos mis libros, ¿vale? Un besito y nada, os quiero y nos vemos en el próximo vídeo.